Hey, ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Muy, muy buenos días. Espero que estén de maravilla, pues yo estoy feliz de estar al frente a ustedes en esta ocasión. y me complace avisar que por fin, después de mucho tiempo, mi negocio de fotografía se está reactivando otra vez, y aquí estoy dando datos con las notificaciones de YouTube y todo. Me va a tocar a trabajar para una pequeña marca de ropa para mujer. Estoy emocionado, estoy listo para que empiece esta pequeña aventura, y si quieres saber Exactamente de qué se trata, quédate a ver este pequeño video que tengo para ti Pues espero te pueda ayudar Conozcas un poquito más de la fotografía Que conozcas un poquito más detrás de cámaras en un estudio fotográfico A mi estilo Ustedes ya han visto un chingo de fotógrafos detrás de cámaras de los fotógrafos en el estudio Pero bueno, en esta ocasión va a ser a mi estilo Y espero que les comience y vamos Ya estamos aquí en el estudio fotográfico y pues ya tenemos todo listo, todo montado para lo que es la sesión. En esta ocasión voy a trabajar con dos modelos y pues ya estarán viendo de qué se trata esto. Tenemos ya el estudio montado, tenemos ya el ciclorama blanco, la ropa de ese lado, ya tenemos todo listo. Ahorita están en firmas de contratos, acompáñenos a todos, espero que les guste, chao. esperando al cambio de las chicas de los modelos la verdad está como que llevándose bien la onda pues como ven está, está super súper cool todo este espacio y estoy muy emocionado a ver qué continúa con esta hermosa y maravillosa proyecto <música> hacer las líneas distintas para poder hacer el cuerpo completo, dependiendo de lo que se requiera para el estilo. Si vamos a presentar el cuerpo producto, de, de este lado, si vamos a presentar el cuerpo completo, hasta atrás. Eso como recomendación, para que lo tengan en cuenta ustedes con los ojos y les echen en el... de Y obviamente nos concentramos en los puros Mayanes, ¿vale? Para que eso lo tengan en cuenta y salgan los detalles que tenemos en el Mayanes. El diseño y todo se me paga, ¿va? Bueno, aquí es importante que estemos jugando con los accesorios que estamos utilizando para que se vea más dinámico, para que se vea muchísimo mejor y no se vea plano. Hay que tomar eso en cuenta porque ahorita no está pagado, pero ahí está presente. sexy and i know it Thank you. fotos con, con la latería vamos a estar utilizando en vertical y cuando vamos a hacer fotos en algún momento específico utilizamos horizontal en este caso son los conjuntos para que no se abra tanto el no dejemos tanto aire las dejamos en vertical tengan eso en consideración y vamos le echando alas Es, fue un gran proyecto, la verdad me gustó ella es Azul, ella es caro acá abajo le dejo sus redes, ¿cómo, se siente? ¿Cómo te sientes? Bien, la verdad es que como es mi segunda vez, la verdad bien, pero más que nada porque estuve contigo y la verdad es alguien muy contable, nada, chupamiento. <risa> Muchísimas gracias Azul, de hecho ya trabajé con ella en, un, en uno de mis videos, lo pueden ver en el pantalla de abajo, y ella es la, con, la primera vez con quien participo. Carlos, ¿tú cómo te sientes? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te pudiste desarrollar aquí? Pues me gustó mucho, eh, ¿Sí? sí, no sé, es la conversa, bien, ¿Sí? es que Y este, y pues, sí, como que si te quita un poquito la pena, pero es muy padre, igual es mi primera vez en es correr la ropa, este eso es bueno, que se haya quedado una buena experiencia para la primera vez y para la segunda vez. Gracias a todos por seguir este video. Los dejo aquí abajo en nuestras redes sociales. Suscri